serie de presupuestos, que ha determinado el tribunal que esos presupuestos demuestran que el imputado tiene un domicilio conocido, que bueno, tiene un domicilio conocido, ahí me voy a detener, decía la defensa técnica que ese siempre ha sido su domicilio, en la medida de coerción, en la resolución que impuso la medida de coerción, el imputado dio otro domicilio distinto, decía la defensa técnica que posiblemente el, el ministerio público eh, puso una dirección diferente. En las medidas de la coerción no es el Ministerio Público que pone las, las direcciones de las partes, la secretaria. Se le pregunta a las partes, y en ese momento entiendo que le preguntó al diputado dónde era su domicilio y que el imputado estableció cuál era su domicilio. Un domicilio distinto al que ha traído en el día de hoy los documentos de la defensa técnica. Ha presentado el que ha presentado que tiene hijos, que tiene una, una persona con la que convive de manera consensual, eh, ha presentado dos garantes, que se hacen garantes del imputado y ha presentado a todos los actos del proceso. O sea, resumido, lo he resumido los presupuestos es que ha presentado la defensa técnica. Además, ha presentado la defensa técnica un, una certificación carnet que dice que el imputado tiene un arma de manera legal y es lo que si el Ministerio Público y la parte víctima, bueno, presenta una, un permiso de que tiene un arma legal y hay cosas que no se deben de ventilar en una petición de medida de coerción, como son, bueno, la gravedad del hecho se debe de ventilar, pero circunstancias propias del hecho no la va a ventilar este tribunal. Ha presentado la defensa técnica del imputado, dice una un carnet, donde dice que el imputado tiene de manera legal una arma de de espiritual que lo hizo con un arma de manera ilegal, pero es la misma defensa técnica que le ha traído al tribunal una copia de la inspección del lugar donde no me concuerda porque la, la, el carnet donde dice que ese ciudadano porta un arma de manera legal, dice que porta un arma de manera legal con, eh, con una 9 milímetros y resulta que la de inspección del lugar Dice que los casquillos que recolectó la policía en el parque de los mártires es de una pistola calibre 40 milímetros. O sea, que no fue no la misma arma que ha presentado la defensa técnica que el imputado porta de manera legal porque supuestamente cometió el hecho, no es la misma arma. Se declara buena y válida en cuanto a la forma, la presente revisión, a solicitud de parte, en virtud de lo que establece el artículo 238 y 240 del Código Procesal Penal. En cuanto al fondo,